Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de la historia jurídica que se desarrolla dentro de la temática que estamos eh, haciendo durante esta semana que es desmontando el racismo eh, Ayer os hablaba en el vídeo sobre el arraigo, los distintos tipos de arraigo y hoy es el turno de la tarjeta de familiar eh, de ciudadano de la Unión Europea Este es un tipo de permiso de residencia que se otorga a toda persona que sea familiar de un ciudadano o de una ciudadana de nacionalidad española o cualquier otra nacionalidad siempre que el país esté dentro de la Unión Europea ¿El principal requisito cuál es? Pues eh, que el propio extranjero no tenga la nacionalidad de ninguno de estos países. Bien, el legislador entiende por familiar los siguientes eh, parentescos. Quería primero, al cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, a la pareja de hecho inscrita en el registro, a sus descendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada, menores de 21 años, mayores de dicha edad, que vivan a su cargo o incapaces. A sus descendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada, a los miembros de su familia que en el país de procedencia hubieran estado a su cargo o vivieran con el ciudadano de la Unión, a los miembros de su familia que por motivos graves de salud o de discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se hubiera hecho cargo de su cuidado personal y por último a la pareja de hecho no inscrita con la que se mantenga una relación estable de debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo dura, eh, duradero. Ese familiar eh, deberá ser eh, uno de estos. Eh, tendrá que ser trabajador por cuenta ajena en España, trabajador por cuenta propia o autónomo, disponer y haber dispuesto de recursos económicos suficientes para sí y los miembros de su familia, o ser y haber sido estudiante y estar matriculado en un centro público o privado reconocido. La documentación a aportar sería en impreso de solicitud en el modelo oficial, que en este caso sería el EX19 por duplicado, pasaporte completo válido y en vigor del familiar y en el supuesto de que este caducado deberá aportarse copia de este y de la solicitud de renovación. Tres fotografías recientes en color, eh, en fondo blanco, tamaño de carnet. Documentación acreditativa de la existencia del vínculo familiar, si es hijo del ciudadano o de su cónyuge o pareja mayor de 21 años, la documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo o dependiente, y en su caso la documentación acreditativa de disponer de asistencia sanitaria equivalente a la que proporciona el Sistema Nacional de Salud. Si el hijo es menor de edad y no reside en España, con sus dos progenitores habría que aportar la documentación acreditativa de estar a cargo o dependiente del ciudadano de la unión o de su cónyuge o pareja registrada. Por último, si es ascendiente del ciudadano o de su cónyuge o pareja de hecho registrada, habría que aportar la documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo y de que existe una situación real de dependencia financiera o física, y en su caso, documentación acreditativa de disponer de cobertura sanitaria. Además de toda la documentación anterior, había que aportar alguna documentación determinada dependiendo del parentesco que tengamos con el familiar ciudadano de la Unión Europea eh, y también, sobre todo, dependiendo del trabajo que tenga, ya sea un trabajo por cuenta ajena, sea propia o sea un estudiante. Este tipo de solicitudes de tarjetas de familiares eh, exige, bueno, como prácticamente cualquier procedimiento, un estudio pormenorizado de cada caso. Entonces, Por ello, es muy recomendable en este tipo de procedimientos pues, contar con la ayuda de un profesional que, como en el caso del arraigo, nos va a ayudar un poco a guiarnos o incluso nos va a solicitar la información, va a estudiarla y él en su nombre la presentará eh, por nosotros. Eh, no son ser caro este tipo de procedimientos y sí son muy recomendables. De todas formas, toda esta información que os estoy contando está en la página web del Ministerio de Extranjería, entonces es una información que es pública. Eh, si necesitáis ampliar la información, sabéis que en la seguridad Jurídica seguimos disponibles, y podéis poneros en contacto con nosotros a través de un formulario que hay en la página web, que es madrid.es barra juventud. Nos vemos, nos vemos mañana con un vídeo que hablará sobre el permiso de residencia y trabajo. Nos vemos.